Si me lo permites, me gustaría explicarte cómo te puedo ayudar a implementar el sistema Profit First o BTB para España en tu negocio. Te lo quiero explicar con un ejemplo muy gráfico que seguro que te despeja cualquier duda que puedas tener. Como he dicho más de una vez, el dinero es para la empresa como la sangre para nuestro cuerpo. ¿Y sabes qué es lo que tienen en común? Que los dos son líquidos. Por eso, en términos financieros, al dinero que tiene la empresa se le llama liquidez. Pues bien, te voy a hacer una demostración con Coca-Cola. Hacerlo con sangre me ha parecido un poco escabroso. También hay que tener en cuenta que el sábado pasado fui a donar sangre y hasta dentro de dos meses no me pudo volver a sacar. Y además se coagula. En la demostración te voy a enseñar cómo fluye el dinero en tu negocio y cómo la mayoría de los dueños de pymes intentan sacar los beneficios a final de año porque creen que la responsabilidad de que la empresa tenga beneficios es de sus gestorías. Piensa que esta no es su función. Ocuparse de que la empresa tenga beneficios es responsabilidad de su dueño, de ti, no de la gestoría. Pero no es tu culpa, es porque desde siempre ha habido esta falsa creencia. Así que, vamos al laboratorio. Mira, la mayoría de los dueños de pymes trabaja con una sola cuenta bancaria. Y cuando trabajan con más de una, les dan a todas el mismo uso. Ahora, imagina que esta taza es esa cuenta bancaria. El monstruo come dinero. Si dejas la responsabilidad del control de la liquidez en manos de tu gestor, no verás nada de lo que pasa dentro de la taza. Es totalmente opaca. Si no conoces y llevas al día las cuentas de tu negocio, pasa lo mismo que con la taza, que son opacas. Tienes una ligera idea por lo que ves por la boca de la taza, pero no puedes precisar la cantidad exacta. ¿Lo puedes ver? Todo lo que cobras va a parar a ella. Los ingresos por ventas, el IVA de las ventas, los intereses y el resto de ingresos. Todo lo que pagas también sale de ella las facturas de proveedores, los impuestos, los salarios, etc. Una cosa es el dinero que entra y sale del negocio, la liquidez, y otra, muy diferente, la contabilidad, que mira lo que facturas y lo que te facturan independientemente de si lo has cobrado o pagado o no. Cuando tú haces una factura, generalmente no la cobras al instante. Aunque hay negocios en que sí, no es lo general y hay unos vencimientos para los pagos y los cobros. Pasa un tiempo desde que emites una factura hasta que te la pagan, o desde que te llega una factura hasta que la pagas. Tu gestoría se encarga de la contabilidad, de contabilizar lo que facturas y lo que te facturan. Pero tú eres el que debe encargarse de gestionar el dinero que entra y sale cada día, la liquidez. ¿Entiendes la diferencia? Por este motivo, todas las decisiones económicas las tomas en base a la percepción aproximada que tienes del dinero que ves desde la boca de tu taza, sin tener en cuenta lo que tendrás que pagar dentro de unos días, semanas o meses en la mayoría de ocasiones. Al final de año, lo que sobra es el beneficio que te ha quedado. Recuerda: Ingresos menos gastos igual a beneficios. Otro problema es que como siguen habiendo ingresos y pagos, cuando tu gestoría te dice el resultado del ejercicio dos o tres meses más tarde, en la cuenta puede ser que haya dinero como que no. Lo que es seguro es que en la cuenta bancaria, la taza, no habrá la cantidad de beneficios que te ha dicho tu gestor. No te cuadra lo que te dice. Y aquí es donde viene lo bueno. Cuando intentas sacar esos beneficios de la cuenta del negocio, es como si los sacaras con un tenedor. ¿Qué vas a conseguir así? Sacar unas gotitas a lo sumo. Incluso aunque te esfuerces y lo intentes con un tenedor más grande. Nadie toma líquidos con un tenedor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo haces tú con los beneficios de tu negocio? El sistema Profit First, o Sistema Beneficios a tu bolsillo, como lo he llamado yo para España, lo que te dice es que saques los beneficios poco a poco con una cucharilla. Pero seguro que te estarás preguntando, ¿y cómo se hace eso en un negocio? Vamos a verlo con el mismo símil de vasos y Coca-Cola. El sistema Profit First te dice que lo primero que tienes que hacer es abrir cinco cuentas bancarias más otras dos en otro banco. Dado lo difícil que es abrir tantas cuentas bancarias aquí en España sin que te claven a comisiones, yo lo he adaptado para solo cuatro cuentas bancarias. Las cuentas serán las siguientes. 1. Cuenta de ingresos, que será el vaso grande. 2. Cuenta de beneficios, este otro vaso más pequeño. 3. Cuenta de impuestos. Este otro vaso. Y 4. Cuenta de gastos. Un vaso un poco más grande. Otro monstruo come dinero, pero un poco más pequeño ahora. Ahora, todo el dinero que se ingrese va a ir a la cuenta de ingresos. El vaso grande. El siguiente paso es fijar dos días de pago al mes. Por ejemplo, el 15 y el 30. 5 días antes, el 10 y el 25 de cada mes, vas a pasar el dinero de las cuentas de ingresos a las otras según unos ratios que la herramienta calcula. Fíjate que así vas a empezar a usar una cucharilla. Una cucharilla pequeña al principio, pero que va a sacar cada 15 días muchísimo más de lo que tú sacas con el tenedor cada fin de año. Así, por ejemplo, de la cuenta de ingresos vas a sacar Tres cucharaditas hacia la cuenta de beneficios, cinco cucharaditas hacia la cuenta de impuestos o las que toquen. Recuerda que los impuestos no son tuyos y, por lo tanto, no te los puedes gastar, simplemente apártalos a esta otra cuenta. El problema es que ahora, con el sistema tradicional, no sabes qué impuestos tendrás que pagar hasta que tu gestoría te lo dice. Tranquilo, la herramienta los calcula y te dice exactamente cuánto tendrás que apartar cada 15 días. Finalmente, lo que quede en la cuenta de ingresos es para los gastos. ¿Puedes ver ahora cómo en los vasos transparentes podemos ver claramente cuánto dinero hay destinado para cada cosa? La forma de tomar decisiones así es mucho más segura, ya que tomas decisiones en base a una realidad mucho más cierta que cuando mirabas la taza opaca desde la boca, tu cuenta bancaria anterior. Con esto le hemos dado la vuelta a la fórmula de los negocios, ingresos, menos beneficios igual a gastos. Ahora te enfocas en los beneficios, en vez de centrarte en los gastos como hacías antes. Acabas de empezar a usar la cucharilla en lugar de un tenedor. Ahora, cuando llegue el día de pago, recuerda 15 y 30 de cada mes por ejemplo, habrá el dinero para pagar todas las facturas sin gastar de más. Para que esto sea así, tendrás que revisar los gastos y los tendrás que ir reduciendo. Además como que cada trimestre los ratios de beneficios, salario del dueño e impuestos, el sistema los irá aumentando, sí o sí, los gastos se tendrán que ir rebajando, y de esta manera la cucharilla que vas a ir usando cada vez será más y más grande. Con este método, cuando llegue el trimestre de los impuestos, tampoco te preocupará, porque sabrás que el dinero está ahí, preparadito para pagarlos, sin que te cause ningún estrago en tu liquidez. ¿Qué va a pasar si adquieres este hábito de pasar el dinero de una cuenta a las otras cada 15 días? Pues que a final de año te podrás llevar a tu bolsillo lo que haya en la cuenta de beneficios con un cucharón, en lugar de intentar pescar algo con un tenedor en los restos que haya dejado el monstruo come dinero. Como ves, se trata de un método simple, no necesitas saber de números, tampoco de finanzas. Aunque visto así, las finanzas no son tan difíciles, ¿no crees? El libro Excel que se te entrega con el sistema BTB se encarga de calcular los ratios en función de tu facturación anual. También se encarga de irlos aumentando cada trimestre poco a poco para que la economía de tu negocio no se vea perjudicada. Tan solo vas a tener que dedicar un poco de tiempo una vez a la semana para introducir todas las facturas que emitas y todas las que recibas en el sistema BTB. Y él solito se encarga de todo lo demás. Cada 15 días te dirá cuánto tienes que traspasar a cada cuenta y así te olvidas de tener que hacer tú cálculos raros o difíciles. Ahora tu gestor podrá seguir haciendo lo que hacía, presentación de impuestos, contabilidad oficial, asesorarte cuando se lo pidas, etc. Y tú te encargarás de que cuando a final de año te diga los beneficios que tu negocio ha tenido, tú le puedas contestar, lo sé y además están en mi bolsillo. Ahora tú decides. ¿Cómo vas a seguir llevando tu negocio? ¿Como hasta ahora y a final de año seguirás intentando sacar los beneficios con un tenedor? ¿O aplicando el método BTB y llevándote cada 15 días lo que te mereces con una cuchara? Al fin y al cabo, para eso montaste un negocio. Para sacarle rentabilidad a tu esfuerzo. Trabajar por el método habitual te acaba convirtiendo en un esclavo del monstruo come dinero, que cada vez quiere más y más y que poco a poco te roba tu vida también. Si crees que pueda ayudarte en tu negocio, estás en lo cierto. Lo puedo hacer de dos formas. Método 1, por el método HTM, Aldo tú mismo, o lo que los americanos llaman Do It Yourself. Se trata de una formación, donde te explico en varios vídeos cómo manejar el, el libro Excel, que viene incluido. También te explico cómo aplicar el sistema BTB o Profit First para manejar el dinero de tu negocio para que puedas conseguir los objetivos que te marques, ya sean beneficios, pagar todas las deudas, ganar más cada mes, etc. Y a partir de ahí tú te espabilas solo o por el método 2, HC, hecho contigo o lo que los americanos llaman done with you. En este te ayudo a crear el presupuesto anual de tu negocio para estimar los ratios iniciales, te ayudo a introducir los datos en el Excel y durante seis meses te acompaño, me reúno contigo media hora cada 15 días por videoconferencia para revisar y preparar las transferencias y para ir ajustando los ratios. La decisión es tuya. Con este método, las posibilidades de que te puedas llevar a tu bolsillo lo que te mereces se incrementan en un 90% como mínimo. Te voy a dejar un formulario y si estás interesado en que te ayude por alguno de los dos métodos que te acabo de explicar, rellénalo y yo me pondré en contacto contigo lo antes posible para darte toda la información. Muchas gracias.